Solo imagina que Anuel AA ha sido cristiano desde el inicio de su carrera. Presto le presenta. Anuel AA. De Dios hasta la muerte, ¿oíste? Deluxe Edition. Me convertí desde que lo conocí, conocí. Yo me entregué al Señor y ahora yo vivo feliz, feliz. Hola, déjeme encaminar la hora para borrar. Yo no me siento bien, porque el todo lo ve. Si hago el mal, entonces pierdo la vida eterna, man. Yo voy los no domingos a la iglesia, porque a mí me sale. Robo el a Dios para que todos los impíos se salven. Siempre predico sin pena, con mi Biblia y mi muñeca, mujer. Yo sé que a la iglesia tú no vas, pero yo creo en el Señor que ya te va a convencer Mira Lucifer, con Dios tú nunca vas a poder Es mi roca mi pilar, es mi rey La Biblia es mi pistola, yo soy Constantín Te saco todo esto demonio cuando te reprendo a ti